Por fin estoy en el club de la comedia, qué ilusión me hace, porque no se me nota, porque eh... porque esto es humor inteligente, ¿eh? esto qué diferencia pues humor inteligente es que a lo mejor aquí no te hace mucha gracia, pero luego te vas a tu casa y dices, no, te hace <risa> Así es, yo soy humorista y voy a hacer un monólogo, eh, bueno me gustaría ver si otra cosa, notario por ejemplo, pero no me dio la nota y me quedé pues en notas, ¿no? que es lo que soy ahora mismo. No me lo anotaba, me gusta estudiar, a pesar de mi envidiable estructura ósea craneal. A pesar de ello, pues no. Eh, no me... Sí, es verdad, tengo, la, tengo una buena almendra, eso es así. Sí. En las, fotos, en las fotos, de hecho, cuando salgo con mis amigos, y pare parece que estoy yo en primer plano y mis amigos lejos detrás. O parece que mis amigos se han ido todos a la isla de Pascua de vacaciones. Pero no es todo fachada. Tengo una buena almendra, pero mi cerebro es como el de un gorrión. Es pequeño y rebota en la pared de mi cráneo como un salvapantallas. Está ahí. Soy humorista y no notario, pero me hubiera gustado tener ser, ser un eh, superhéroe, tener superpoderes. Pero superpoderes de verdad como los de la Marvel, ¿no? Eh, superpoderes de los auténticos. No lo que dice un amigo mío que dice, no, yo cago unas mierdas como el sobre un picador. Yo, <risa> no, yo eso... eso no es un poder. Y dice, sí, pero hay que poder. Digo, ah, si hay en la.